¡Hola, chicas y chicos! ¿Recordáis que hace muy poquito conocimos qué era el Mínimo Común Múltiplo? Pues hoy vamos a hablar de su primo hermano, del Máximo Común Divisor. Si quieres aprender mates de forma divertida, este es tu vídeo. ¡Empieza a aprender con Onda! Para no confundir las iniciales del Mínimo Común Múltiplo con las del Máximo Común Divisor, es muy importante... ¡Eh, eh, eh! un momento! ¡Echa el freno, Madaleno! Antes de nada, si te perdiste la explicación del mínimo común múltiplo, pausa este vídeo y échale un ojo al anterior. Así será mucho más sencillo entender este nuevo concepto. Es muy importante que nos fijemos en las siglas de ambos términos, porque son muy parecidas pero no iguales. El mínimo común múltiplo se escribía MCM en minúscula, mientras que el máximo común divisor es m, c, d, y en mayúscula. Mucho ojo con esto y no vayas a confundirte. El máximo común divisor es el mayor número que divide exactamente a dos o más números a la vez. Y como estamos hablando del mayor número, solo vamos a tener en cuenta los números positivos. Pero yo creo que todo esto lo veremos mejor con un ejemplo, ¿verdad? ¡Claro que sí! El divisor de un número es el valor de un número que lo divide en partes exactas, es decir, que su resto sea cero. En este ejemplo tenemos el número 14, el 36 y el 12 y queremos buscar su máximo común divisor. Para ello tenemos que buscar sus divisores. Ya sabéis que mi forma favorita de hacerlo es descomponiendo en factores, tal y como hicimos con el mínimo común múltiplo. Insisto en que si no visteis el vídeo del mínimo común múltiplo, vayáis a verlo porque ahí explicamos muy clarito este paso. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿qué está pasando? Sí, ya sé que estos pasos pueden parecer un poco rollo, pero te aseguro que cuando le pillas el truco lo haces a la velocidad del rayo. Ahora sí, llega el momento de averiguar el divisor común. Recordamos que se trataba del número que es divisor a la vez de dos o más números, es decir, es un divisor común a esos números. Si seguimos con el ejemplo anterior del 14, el 36 y el 12, ¿qué divisores tienen en común? En este caso, si te fijas, los divisores comunes que tienen 14, 36 y 12 es únicamente el 2. Si hubiera más divisores comunes, tendríamos que elegir únicamente el mayor de ellos. Como si fuesen 2 y 4, pues habría que quedarse con el 4. Pero en este caso, al solo haber un divisor común, cogemos el 2. ¡Perfecto! Ya sabemos calcular el máximo común divisor. Pero ahora nos queda saber para qué se utiliza. Pues principalmente para resolver problemas matemáticos y para simplificar fracciones. Y eso es lo que vais a hacer ahora. Os he preparado un problema para que pongáis en práctica estos conocimientos. En una frutería del mercado municipal de La Palma, quieren colocar 48 aguacates y 60 caquis en bandejas iguales sin mezclar las frutas y sin que sobre ninguna. ¿Cuál es el mayor tamaño que pueden tener las bandejas? ¡Hala! A practicar se ha dicho, ¡está chupado! Te dejo el resultado en la cajita de descripción para que compruebes cuál es tu respuesta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14 y también mandarnos la respuesta al problema. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos.